se llama Luis, les vamos a hablar brevemente de eh, prácticamente principios prácticos para prevenir eh, las enfermedades crónicas eh, degenerativas no transmisibles y eh, pues son consejos prácticos que abarcan cómo prevenir esas enfermedades, así que es muy fácil de lo que vamos a hablar. Entonces en esta ocasión yo les voy a hablar de la parte de la preparación de alimentos, ¿ok? Entonces, en la preparación de alimentos, voy a tener que hablar de una de las gemas que debe de, debemos memorizar como, como, como adventistas, ¿ok? Y está en el capítulo 33 de Consejos del régimen alimenticio. Prácticamente dice que, la voy a parafrasear, ¿ok? Pero dice que todos hemos de ser capacitados para preparar alimentos saludables, sencillos eh, y que de esto podemos hacer un ministerio. Nosotros podemos ser luz a través de la preparación de alimentos. Entonces, uno de los consejos prácticos es enseñar a preparar alimentación saludable basada en plantas eh, que sea reducida en hidratos de carbono simples, o sea, en azúcares simples, reducida en grasas saturadas, rica en grasas saludables y pues que integremos frutas y verduras, ¿no? Y proteína, pues prácticamente proteína eh, vegetal de la combinación de cereales integrales y leguminosas. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Luis. Eh, yo ejerzo como nutriólogo en dos universidades allá donde, donde vivimos en Navojoa y también en mi consultor tengo consultorio particular y les voy a contar experiencias principalmente este, en cuestiones del, del consultorio particular. Allá tenemos eh, conozco a numerosos nutriólogos allá en la región de Navojoa, Sonora, donde somos donde ellos solamente lo que indican a sus pacientes pues es la, la sana nutrición. La, la, la, nutrición, la alimentación correcta, ¿no? Que es, es, ese, ese es el enfoque que nosotros aplicamos hacia los pacientes, ¿verdad? Pero no le da la importancia real a lo que es la actividad física. Sabemos que la actividad física es es coadyugar a la, a la alimentación, o sea, los beneficios que vamos a obtener son muchísimo mejores, hay una mayor adherencia a ello, ¿verdad? Eh, nos han hablado aquí los expertos acerca de los beneficios de la actividad física, es el mejor terapia y, el, y es el mejor remedio para la diabetes. Cuando nosotros practicamos actividad física, nuestras células no requieren la insulina, para introducir el azúcar a la, a, la, a la célula, ¿verdad? Cuando nosotros practicamos actividad física y si es un paciente con hipertensión, hay ahí un mecanismo muy interesante con el óxido nítrico, donde la arteria pum, se hace, se expande, ¿verdad? Y hay una, mejor, y hay una mejora a la presión arterial. Eh, Sabemos el, el, el, el perfecto equilibrio entre, entre, entre los, eh, la energía de los alimentos y la práctica de actividad física, pues rompemos con ese, con, con ese equilibrio, ¿verdad? Este eh, que estábamos tal vez estancados de llevar una dieta alta en energía y sedentarismo, pues bueno, practicamos actividad física y ya quedamos este completo, ¿verdad? el beneficio, es uno de los beneficios eh, hablando del punto de vista del sobrepeso una parte muy importante que yo les comparto a mis, a mis pacientes sí, la etiqueta, porque muchos me dicen oye, ya no voy a comer, ya no voy a poder consumir de este, productos industrializados ok, yo te voy a enseñar a leer las etiquetas ¿verdad? y ese es un principio que yo lo aplico a la consulta, le digo, ¿sabes qué? Eh, checa la etiqueta, te aporta más de 100 calorías, evítala. Ve la etiqueta, te aporta más de 10 gramos de azúcar, evítalo. Ve la etiqueta, te aporta este, más de 100 miligramos de sodio, chécalo, evítalo, ¿verdad? Y una de las cosas este, interesantes que le digo, ve los ingredientes, a la tercera palabrita rara que te encuentres ahí, evítala, ¿no? Tiene muchos, tal vez, eh, eh, eh, productos artificiales, ¿no? Ciclamato monosódico, aspartame, sulfame canto. Bueno, ¿los conoce? Le digo, nunca ¿no? son, pues evítalo, ¿no? Entonces, si te encuentras a la tercera palabrita rara después de los ingredientes, evítalo les digo, ¿no? Entonces, son uno de los principios básicos el enseñarles a leer las etiquetas eh, a los pacientes, ¿verdad? La selección y la preparación de los alimentos. Le digo, pues bueno, evítame harinas. ¿Y qué puedo seleccionar? Avena. Les, les explico qué es la quinoa, cómo se puede preparar. ¿Verdad? A, allá es un alimento que muy poco se conoce. Se conoce muy poco el amaranto, allá de, realmente los cereales integrales, eh, las, las personas casi no los conocen, entonces es algo que se les enseña práctico a los pacientes, evita marinas, bueno, ¿y por qué lo puedo sustituir? Tenemos el cereal, la avena, el amaranto, ¿verdad? La quinoa, se les explica de qué se trata ese tipo de alimentos. Bueno, evítame el refresco, los productos, este, los, las aguas industrializadas, agua. bueno, ¿y qué puedo tomar? Jamaiquita, cómo la puedo preparar de esta manera Agua natural, de esta manera Sí, las limonadas, exactamente El agua mineral, dicen, es mala No, no es mala, realmente no es mala Porque creen que el gas es el que te va a hacer la obesidad ¿no? El gas no es el que te va a generar la obesidad Es el azúcar, verdad Hay un boom allá muy tremendo en cuestiones de evitar este, eh, Aguas, aguas purificadas Bajas en sodio Espérate, le digo, o sea, realmente el mayor aporte de sodio en los alimentos viene de los productos enlatados, viene de la sal que tú le vas a agregar, ¿verdad?, a los alimentos. Entonces, no le voy a agregar sal a los alimentos, no. Para eso hay una alternativa, este, eh, de, de especies aromáticas, ¿no? Está el albahaca, está, está la pimienta, entonces todo eso se les enseña, son consejos prácticos para los pacientes, ¿ven? Eh, las, las etiquetas, todo eso. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, les hablamos un poquito acerca de evitar las carnes, y luego, luego, yo me enfoco mucho hacia la parte de la nutrición deportiva. La primera pregunta que me hacen los deportistas, sobre todo los de gimnasio, ¿y qué ondas con la proteína? ¿Y qué ondas con la proteína? Se les enseña la buena combinación de cereales, ¿verdad?, leguminosas, y vamos a agregarle este alimento, oleaginosas. Si nosotros combinamos perfectamente bien diario, en cada tiempo de comida, cereales, leguminosas y oleaginosas, granos, ¿verdad?, no requerimos la proteína de origen animal, que es verdad, es de muy buena calidad por su aporte de aminoácidos, ¿sí? Pero la combinación de estos tres alimentos que Dios nos los proporcionó en la dieta original, Génesis 1.29, no ocupamos los alimentos de origen animal, por algo Dios nos los proporcionó desde la creación, en el primer capítulo, ¿verdad? La dieta original, no ocupamos el alimento de origen animal. Y voy a, comer, voy a hablarles de una experiencia que nosotros tuvimos en una empresa muy importante en Abojoa. Eh, trabajamos en conjunto con tres nutriólogos de la región, Sí, eh, no fue mi esposita. Este, fueron otros nutriólogos, elaboramos elaboramos este, un proyecto empresarial de estilo de vida que fue de, de, de seis meses de duración, pláticas, este, principalmente pláticas y recomendaciones, eh, formaron grupos de ayuda, eh, se, les, se les dio consejos de alimentación, de preparación, de alimentos y también nos ayudó un entrenador físico durante seis meses. El impacto fue tremendo. De 10%, de 10%, eh, ah, la población de esta empresa es poquito más de mil empleados. Es una empresa de mucho de renombre ahí en Navojoa. De 10%, de, 10 de los empleados, de 10% de los empleados que cuidaban su alimentación, ¿sí? se incrementó al 50% de ellos. O sea, el, el, el, la mitad de los empleados al finalizar este proyecto que duró seis meses. Eh, cuidaba su alimentación al finalizar, del 30% de los empleados que sí hacía actividad física o, o más bien ejercicio físico, se incrementó al 70% de ellos, He allá la importancia de este tipo de información, medicina de estilo de vida, y esto es para ustedes, ¿sí? para los pacientes, bueno, personas, en este caso, verdad, porque la información que, que nos compartimos, eh, los profesionales ya lo sabemos, esta información es para ustedes, verdad. Okay. Finalmente, lo que podemos ver, eh, se hizo un estudio o un documento donde la OMS y el Fondo Económico Mundial eh, han visto que, principalmente las instituciones educativas y las empresas privadas se preocupan por la promoción y educación de los empleados, pero ¿para qué? Ya lo mencionaron antes. Para mejorar calidad de vida de los trabajadores, reducir costos destinados a la seguridad médica. Y, eh, bueno, nosotros aquí damos algunos tips, no vamos a dar todo en 10 minutos. Sin embargo, eh, como iglesia tenemos luz suficiente y... Es posible tener un régimen sano, nutritivo, sin el uso de café, té, ni carne. La tarea de enseñar a la gente cómo preparar un menú apetitoso es de mayor importancia. Testimonios para la Iglesia, capítulo 9. Y con eso terminamos.